Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches familia, les habla Madeline Ortiz. Bienvenidos a los sorteos de la Lotería Electrónica, para hoy jueves 23 de junio de 2022 vamos a estar celebrando los sorteos de noche de Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Estos sorteos serán certificados por la auditora Yajaira Ocasio de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro and Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica, presente siempre aquí en el estudio. Este verano llegó con alto voltaje. Participa del verano eléctrico de la Lotería Electrónica. Puedes ganar premios cash, bicicletas eléctricas, placas solares, baterías portátiles y scooters eléctricas. ¿Tú ¿No estás listo para ganar? Yo soy Lotería y para este sábado el Powerball tiene un premio de 335 millones. Mientras para mañana viernes, Loto Cash tiene un premio de 1.730.000 dólares que pueden ser tuyos. Sin anualidades, al igual que la doble revancha que tiene 105 mil dólares. Y baja el app de Lotería Electrónica porque además de ver los números ganadores y escanear tus boletos para saber cuánto te ganaste, podrías participar en promociones como la de Monopoly, que al registrar los cartones no premiados, participas para un viaje a Las Vegas y 200 premios adicionales. Juégalo ya.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 Rafa, tu suerte con los juegos instantáneos y comienza a ganar. Y ahora damos comienzo al sorteo del Pega 2 para la noche de hoy. Muchísima suerte. Este boleto en mano, el número ganador comienza con el 0 Segundo número es el 6 El número ganador del Pega 2 es el 06 Repito, el número ganador del Pega 2 en la noche de hoy... Es el 06. Ahora continuamos con el Pega 3. Mucha suerte familia. Vaya notando que quizás ahora le llega la suerte. El número ganador del Pega 3 comienza con el 3. Segundo número. Es el 8. Tercer número. El 0. El número ganador del Pega 3 es el 380. Repito, el número ganador del Pega 3 en la noche de hoy es el 380. Y ahora concluimos con el Pega 4. Mucha suerte Puerto Rico. Este boleto en mano, el número ganador del Pega 4 comienza con el 0. Segundo número es el 1. Tercer número, 4. Cuarto y último número del Pega 4. Es el 3, el número ganador del PEGA 4 es el 0143. Repito, el número ganador del PEGA 4 en la noche de hoy es el 0143. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta noche. Para más información visiten el enlace loteriasdepuertorico.pr.gov. Nos esperamos mañana viernes a las 2 de la tarde. Gracias por recibirnos en sus hogares. Que tengan todos buenas noches. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. ...de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. Hoy en Noticias 360 Inicia vacunación en la isla contra el COVID-19 para menores de 5 años. Gobernador extiende por un año declaración de emergencia por violencia de género. En alerta, la autoridad de productos y alcantarillados ante posible extensión del plan de racionamiento. Mientras, esboza plan para el manejo de la sequía. En noticias internacionales, Unión Europea concede a Ucrania y Moldavia el estatus de candidatos a la adicción. Boxeadora Amanda Serrano anuncia a su próxima rival. Los detalles en el segmento deportivo. Esto y más a continuación en esta edición que comienza Ahora. Amigos televidentes, hoy inició el proceso de vacunar a los infantes de seis meses a cuatro años con la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna. El hospital pediátrico en el centro médico fue el escenario donde un grupo de padres con sus hijos se convirtieron en los primeros en recibir la dosis modificada para esta población. Mayra Acevedo estuvo allí, tiene los detalles sobre las dosis y sus intervalos. Los padres de Lorena, de cuatro años, le explicaban que recibiría una vacuna. Estaba en el grupo de los primeros.